La ley para la implementación del Sistema Único de Salud fue aprobada por la Cámara de Diputados la madrugada del martes. Hoy será revisada en la Comisión del Senado. Para ese tema hemos invitado al senador del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi, a quien le agradecemos, senador. Buenos días ya en la recta final del programa, pero era importante tenerlo. Muy buenos días, distinguido periodista. Un saludo cordial a través suyo a todos los televidentes de Ayala, principalmente a los movimientos sociales, la Censura Boliviana, el Movimiento Indígena Originario, a las juntas vecinales a las que represento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Evidentemente, el día de ayer. En sesión ordinaria del Senado se remitió el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, se remitió a la comisión, el día de hoy estimo que la comisión va a sesionar y va a tratar lo que le corresponde en el marco de sus competencias y seguramente en los plazos establecidos por reglamento el día de mañana estarán remitiendo a Pleno Camaral para que sea tratado y esté en agenda. Es una ley que eh, modifica la ley 475 donde esta ley eh, asistía a ...en cuanto a lo que es las prestaciones de servicio... ...y lo que es los productos en salud... A, ...al universo de niños por debajo de los cinco años... ...a, los, a la población de la tercera edad... ...pero también a las, a las mujeres embarazadas... Eh, ...con esta ley se pretende obviamente ampliar y hacer universal... Esta, ...estas prestaciones de los productos en salud... ...y obviamente las condiciones están dadas... Eh, ahí ...el recurso económico suficientemente garantizado... ...sostenible en el tiempo... ...como también el tema de equipamiento... ...infraestructura y recursos humanos... Eh, permíteme informar de que por ejemplo... ...en cuanto a recursos económicos... ...tenemos 200 millones para prestaciones... ¿no? y productos de servicio en salud... ...tenemos 2000 millones... ...para la implementación del plan de hospitales... ...y 31 millones para enfermedades... ...como cáncer... Eh, ...el tema renal y otros... ...y 110 millones... ...para recursos humanos de especialidad... Eh, ...se van a hacer... ...1200 prestaciones en esta primera etapa... ...obviamente que estos temas se van a ir incrementando... Eh, ...es un primer, primer paso... ...una primera experiencia que Bolivia está dando... ...y seguramente en el tiempo iremos mejorando... ...en cuanto a infraestructura... Eh, ...tenemos... Por ejemplo, 18.550 ítems uh, en cuanto a recursos humanos, perdón, eh, este año está previsto 8.000 ítems que va a reforzar a estos 18.550 ítems, la que implicaría el 46% de los ítems de, del 100% que tenemos actualmente en el Estado, lo que se había generado en el Estado de República republicano que llega a 17.000 ítems. En cuanto a infraestructura, tenemos eh, 1.061 hospitales en todo el país, 43 del plan hospital, de las cuales seis van a entregarse recientemente hospitales nuevos, eh, cuatro hospitales de cuarto nivel, tres hospitales de tercer nivel, 33 hospitales de segundo nivel y 3.145 hospitales de primer nivel. Como verá, eh, hay eh, recursos económicos. Eh, ya eh, presupuestados para esta gestión, para arrancar este Sistema Único de Salud tenemos recurso humano, infraestructura tenemos equipamiento y listo para poder arrancar con el Sistema Único de Salud Senador, desde algunos eh, dirigentes de la oposición y también eh, parte del Colegio Médico, especialmente de La Paz que casi que funcionan como oposición eh, dicen que esta esta implementación del sistema único de salud es algo electoralista, sí. es algo que eh, lo hicieron en un par de meses. Quieren establecer un sistema de salud que en 13 años de gestión no se habría trabajado en temas de salud, pero que ahora, porque las elecciones están cerca, se quieren hacer. Mira, eh, la salud es bien complejo y de, de corresponsabilidad. Eh, sin embargo,. Eh, ...es una postura de la oposición boliviana... ...de los militantes de la oposición como el doctor Lazea... Por eso respecto al colegio de médicos a los médicos bolivianos que trabajan día a día, sol a sol, trabajando por la vida, por la salud. No estamos contra los médicos, es más, pedimos públicamente de que sigan apoyando, aportando y sigamos construyendo para garantizar ese sistema único de salud que vamos a aprender con este instrumento jurídico que vamos a aprobar el día de mañana en la Cámara de senadores ¿Por qué no se ha garantizado en su tiempo? Mira, el Estado Republicano Distinguido nunca se ha ocupado de garantizar ni infraestructura, ni recurso humano, ni equipamiento. Eh, mira, es más, eh, actualmente eh, la salud... Eh, es transversal, son de competencia del primer nivel los municipios y del segundo nivel más. La gobernación se hace cargo del tercer nivel y obviamente el nivel central del Estado concurre en estos aspectos. Si miraríamos del balco, viendo que según competencia se maneja la salud, nunca avanzaríamos... ...y la población seguiría desatendida como lo está en este momento. Nuestro presidente Evo, por la decisión política que él tiene como primera, primera autoridad del país y como dirigente sindical que es y como que ha conocido el movimiento indígena, la necesidad del sufrimiento en la atención de salud, ha decidido y extra estos recursos económicos, ha decidido construir hospitales y eso toma tiempo distinguido, son tres años y versus más de 30 40 años de los gobiernos democráticos y los gobiernos fascistas que hemos conocido de antes, nunca hicieron nada y en tres años hemos complementado hospitales, ítems, eh, equipamiento y podemos decir hoy por hoy que estamos ya en condiciones de poder garantizar y emprender el Sistema Único de Salud, lo que hace años ya Argentina lo tuvo, lo tuvo Chile y otros países. Bolivia recién a esas alturas bajo la adhesión del presidente Evo. Mira, en los gobiernos neoliberales, querido periodista, ¿cuántos... Senador, ustedes... sí. perdón, estamos llegando al final del programa. Eh, ¿Qué le parece si después de aprobada la ley lo volvemos a invitar acá para poder hablar respecto a ya la implementación que arranca en poco más de dos semanas. ¿Es un compromiso senador? Con todo gusto, con todo gusto venimos con todos los datos, los hospitales de segundo nivel, de, de primer nivel, de tercer nivel dónde van a estar ubicados, cuál es la, eh, el beneficio en la población Mira, ya estimamos llegar a más de 5 millones de eh, bolivianos eh, eh, los beneficiarios del sistema único de salud en este primer gran paso. Entonces eh, es un primer paso, hay que construir hay que ir mejorando y para eso requerimos el concurso de todos los bolivianos y bolivianas, especialmente de nuestro colegio de médicos y los médicos bolivianos. Muchísimas gracias. La senador, muchas placer. gracias. Lo esperamos entonces la siguiente semana. Estaremos. Estuvo junto a nosotros el senador Efraín Chávez.